grandes anfitriones que lo son... ...tanto Humberto como Noelia... Hoy nos van a presentar el invitado que tienen en el gaucho y en la temporada de verano. ellos siempre les gusta hacer una pinceladita, también simpática, con los amigos. Y la verdad es que siempre nos encontramos en familia con ellos porque ellos son así. Ellos dan tanto que uno se siente súper bien. Eh, Noelia, muy buenas tardes. Eh, hoy tenemos aquí un invitado especial para vosotros que bueno en nuestra línea. y Es especial, para muy, muy, muy especial. La verdad que estamos súper orgullosos de poder eh, presentar el vino acá en Marbella de Coti. Que lo tenemos acá en el Gaucho eh, verso, ¿no? Que la hemos probado toda la semana, lo hemos estado promocionando y la verdad nos ha encantado. ¿eh? Te felicito. Aparte de súper artista que es, también. <ríe> Sí, lo, son, los vinos argentinos están teniendo mucho, mucho renombre. Yo los pruebo aquí en esta casa y sí, son muy siempre Yo creo que internacionalmente el vino argentino ver, es un vino muy conocido. A ver, vamos a a Humberto, a ver, también los anfitriones de esta casa del Gaucho. Es que me desconciertan el estrés de tener un artista tan. Tan renombrado e importante como vos, queridos, realmente. ¿eh? En serio. Espero que te hayas aprendido la canción. ¿eh? La... Espero que te hayas para la canción de lo nuestro fue un error. ¿eh? De... Quieres de... que te diga una cosa? Porque si la puedo llegar a arruinar de una manera, la pobre canción, <risa> eh, pero estaré haciendo de corista. Yo le, le, le propuse, le gustó mi, mi voz quebrada como la de Rostu. Hablamos sobre eso y quizás lo haga. ¿Y que También tiene dotes periodísticos. Eh, ¿Qué pregunta le, realice, le formularía a Zacote? Eh, si le gustan las chicas o los chicos. <risa> Me gusta el vino. Mira, veo una, una botella de verso ahí abierta, casi por terminar. Nosotros vamos a abrir la, nuestra, a abrir la nuestra y vamos a disfrutar, como vos decías. Lo tiene, lo tiene como un bebé, al En vino, familia, ahí. No, en familia. Y esa de la botella, no sé si se dan cuenta que va de más finita. ¿Te has dado cuenta de eso vos, no? Sos detallista, ¿no? Vas de más finita a más gruesita Mira esa monada. Hola. Bueno, Coti, sí, de verdad, en serio, sí me gustaría que, aunque te lo han preguntado varias veces cómo fue, ¿no? porque ha sido algo que impactó ¿no? esta noticia de que bueno, pues, Coti estuviera relacionado con el vino, ¿no? un vino argentino, que es también tu tierra, ¿cómo fue ese contacto? Sí, bueno, es, es, es un gusto que nos estamos dando con, con mi socio, con Marcelo Peleriti, además de la música, además de la gira, que en realidad que es lo que me trae aquí. Vamos a cantar mañana el Starlight eh, y estamos de gira por España. ...pero además estamos presentando este primer vino y, y pronto vamos a presentar un segundo... ...pero este primer verso que la verdad que va de maravilla eh, con todos los productos... ...que tienen los chicos acá en el gaucho, con toda la carne, la, la comida, incluso con el arroz también... Con, ...con las pastas, pero sobre todo con la carne que es impresionante y va muy bien, muy bien, muy bien... ...así que ahora vamos a, a probar ese maridaje que me han prometido... Que íbamos a degustar un par de versos con la comida de los chicos, que siempre, como vos decías, esto es una, una familia, son amigos, eh, gente, que, gente de provincia como yo, gente que nos vemos y, y enseguida hay una sintonía, así que muy contento. Bueno, la verdad es que eso, para ti todos no los dije, ¿sabes lo que el primero que le dije? Mira, mi hijo te llega a ver el sombrero, te lo arranca porque es fanático de los sombreros, ¿pacundo? <risa> Yo quería hacer un pequeño inciso, porque aquí sabe que en invierno hicimos muchos maridajes y nos quitamos el concepto de tinto carne. Claro, ¿Por qué claro, no claro. tinto arroz? Sí, tinto sí, pescado sí, sí, y hemos sí. hecho muchísimos maridajes. Entonces, no solo para comer con la carne, también claro, claro. Sí, con pues. este vino es un vino, es un blend que, que hicimos verso que lo pueden tomar incluso un poco más fresco, se puede tomar en la terraza, se puede tomar a las 5 de la tarde, se puede tomar con comida o sin comida, es un, es un vino muy fácil de tomar, muy rico, pero además que trae la marca de, de Argentina, o sea, trae la marca de, de Mendoza, de Valle de Duco, que es donde lo hacemos, y con, y con toda digamos todos vinos de primera calidad, y por eso es un vino que está a la altura de este, de este sitio. ¿no? vino para disfrutarlo con todos los sentidos. Eh. Tú eres un gran músico. Lugar que un lugar que el gaucho de Banú, que el icono del restaurante argentino aquí en, en Marbella y en, y en casi toda España es conocido el gaucho para larga un vino argentino. Mira cuando nosotros veníamos eh, venimos todos los años a tocar al Starlight. Y este año me preguntaron en cuál es el sitio que te gustaría que esté verso y por supuesto aquí es el, es el sitio por, por excelencia que decidimos tiene que estar acá en el gaucho, el amigo Gonzalo y, y bueno es el único sitio donde está, es el primero y único, es exclusiva, total y eso venimos a comunicar también y venimos a... A, ...a promocionar el, el vino, pero también a, a disfrutar de este lugar maravilloso... ...acá al lado del agua. ¿Qué notas musicales tiene este vino? Bueno, las melodías... Eh, ...por eso se llama verso, en realidad tiene, tiene palabras. El, el vino siempre marida con la música, marida con la poesía... ...con la amistad, con el amor, con la comida, por supuesto... ...pero sobre todo el vino está asociado al disfrute... ...está asociado a la música, eh, al arte a la inspiración entonces el vino verso tiene mucho de, de eso y yo lo, lo, lo llevo en mis giras empezó siendo como un juego primero hicimos 300 botellas para para para la gira y a la mitad de la gira nos quedamos sin vino y tuvimos que hacer ya 10.000 y ahí fue cuando ya lo trajimos a españa está en toda argentina y ahora están en, bueno en, en, en casi todos los sitios de españa en extremadura en eh, en Barcelona por supuesto en Madrid en Galicia en el País Vasco y acá bueno es el primer sitio de Andalucía que, que está verso y la verdad que estamos disfrutando mucho no hay que perder sí, no, sí, sí, sí, sí. no hay que perder son muy pocas son muy pocas poca. la próxima no ya hemos hecho ah, el, el próximo año claro hemos hecho ya la añada 2000. yo creo que el que tenemos acá es el 2015 14. el 14 bueno ya este, este es, eh, quedan pocos, es exclusiva, quedan muy pocos y es un vino que el 2014 ha evolucionado súper rico. Lo estuvimos probando al 2014 en Barcelona hace dos semanas, en un restaurante muy lindo allá también y... Y el 2014 realmente, bueno, luego ha salido el 15, el 16 y el 17, que es el último que estamos presentando. Pero el 2014 quedan muy pocas botellas. Es Una buena cosecha, ¿no? es una muy buena cosecha y ha evolucionado en la botella de una manera increíble. Por eso ahora lo vamos a... Bueno, Se me hace agua la boca. Tenemos un cantante, Frank ¿lo vamos a llamar a Fran? Fran aquí y Humberto, Humberto, venimos aquí porque hay que, hay que hacer hay que hacer ya el final, vamos a despedir a C coti también para que disfrute también de esta velada, bueno Fran, fíjate que yo sé que tú eres un... Sí. Buenas, ¿qué tal el estáis? Hombre. Es un sí, rey onda, aquí. un ¿todo rey, eh. Todo genial en Marbella se sí está siempre muy bien Ahí te veo con la botella. y en casa, yo tengo la botella aquí preparada, me la voy a tomar entera Oye, ¿el escribillo ese de lo Nuestro fue un error? No, lo muy bien. no esto fue un error lo que pasa es ¿Así que... ¿Así la está cantando ¿o qué? Tiene voz folclórica, ¿eh? Humberto tiene voz pues folclórica. Gracias. Pero, Fran, te voy a contar una cosa. Tiene una voz... además sí, sí, lo voy sí, a hacer ¿no? cantar dentro de un ratito. No, y tiene una operación también en el corazón, así que no puede usar mucho la voz. Pepito, Pero... buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. gracias. por atendernos, Humberto. Fran, gracias. Enhorabuena. Gracias.